Bienvenidos a un nuevo experimento. Lo que vamos a hacer es colocar más en un plato. De esta manera. Y los vamos a meter al microondas. Cómo se empiezan a hinchar, muy empiezan a inflarse se horven cada vez más grandes y se van uniendo entre sí formando una sola masa pegajosa y muy, muy hinchada vemos que ya casi se van a salir del plato se han hinchado mucho, mucho, mucho. Comenzaron a temblar. Comenzaron a En cualquier momento explotan. No, no creo que exploten, pero. Si, sí, va a opinar. Muy divertido. Cuando lo saquemos, wow Se desinflaron completamente. Y se convirtieron en una. Nada más asquerosa y muy caliente. No quiero probar. Ay, marica. Ah. Se <risa> recaliente. Queso con azúcar. ¿Y esto pues se ponen tizos cuando se enfrían? Yo creo que sí qué saben? Saben dulce, muy dulce Como muy caramelizado Como algo de azúcar Pero con un toque A, a maicena